¿Qué onda amigos cómo están el día de hoy les tengo una, una sorpresa espero les vaya a gustar vengo a hacerme mi segundo tatuaje como ya pueden ver en algunos videos y si no lo sabían pues yo ya tengo uno eh, se los voy a dejar aquí en pantalla y en esta ocasión pues ya estamos aquí en el estudio con mi compa nan y pues nada pasemos y acompáñenme y no vengo solo traigo a mi cómplice conmigo va a ser mi prima tía sí, no me vayas a regañar no nos voy a colgar jefa marlen y yo lo decidimos juntos bueno, ahorita nada más es que nos abra este NAN y grabamos un poquito en el estudio, grabamos el montaje y disfruten. ¿Palabras? <risa> Suerte con tu mamá. Suerte. El tatuaje no te va a doler. El chingazo de mi jefa <risa> Esa es tatuada de por vida. Qué lo chido, adoptar la técnica raza. Me no duele más, me recuerdo que donde lo que me dolió más con este fue aquí y poquitito acá. Pero que no chingazos dolió. de su mamá. <ríe> La indiferencia de mi jefa fue lo que más me dolió. <ríe> se siente? Bien, bien, Al principio no dolió nada, pero como que de repente subió poquito. No, no andamos bien. en 6.2. Vamos en 6.2. Ya cuando estemos en 8 les aviso. Ya estamos en 8. <risa> Esta es la buena, la raspadita. Sí. <risa> sí. <risa> Luis sí Pues tiene ¿Cuántos tienes? Dos, dos, bueno en las manos, El, aquí Ajá. y aquí tiene su nombre en la panza Sí, con letras de Sí. Pero él se los hizo cuando tenía como 16 años ¿Se los hizo todos a los 16 o 16 uh, 18? Uh, creo que uno... Sí, todos juntos. 16, ¿no? 17, sí. seis, seis, creo. El muchachillo más joven que está todo lo años este menos teniendo. ¿Qué aquí? Sí. Como unos 12, 13. Sí. Pero vino con mi papá. De vino toda la familia. El y morí y no quería. Porque estaba de mañana, pobre. Confieses. Es que a mí no me gustan los tatuajes, lo quería estudiar medicina. en medicina. No ¿Pasa nada? ¿eh? No, nada, no, para mí no, Bueno. Ah, fue tatuaje familiares Sí. ¿Y qué, qué se tatuaron esas? Unos planetas. ¿no? Él era Pluto. <risa> no, ¿Por sí? él? <risa> <risa> sí. Ya llega un poco en el que ya no siento. ¿No? No. Ya te anestesiaste. Sí, ya como que llega a mi umbral. Tu umbral de dolor. <ríe> ¿Hay gente que ocupa estar tomado para esto o no? ¿Qué te dice? Incluso no Sí. Sí, pero no. No, es muy raro que a todo bien tomado. ¿No? Porque eso es muy como de películas, que llegan bien parados y. Sí. No, bien, bien anestesiado. <risa> Yo pensé que salía sangre cuando empiezan hacen el topo. No, no, es que como no llega los vasos en poquito. es muy superficial, pero pasa pues, a, a penetrar la otra capita de la no. ¿Has visto los tatuajes de las personas que les caen rayos? No. ¿Son como se les quema la piel, parece uh -huh. que son rayos. Sí. Se ven muy parados. Una hijada de, hija de tu mamá se murió de que le. Era. El niño de Celia se murió porque le cayó un rayo. Sí, sí, sí, sí. No, no, ya no lo conociste. Alan al, al sí, creo. ¿Estaba conmigo? Sí. Cuatro sí, o bueno. años y le cayó allá para creo que era como de Don Reyes donde llevaba a Don Reyes sus animales. Ajá, para allá, ajá ¿Y Le cayó. Se sí. volvió el niño. Limón, y evidente, le cayó un rayo y puede ver Pues <risa> <risa> mi papá siempre le encantó lo de las bicicletas. Todavía hay anda que quiere hacer, uh, agarra bicicletas y las arma y todo, pero ya no es negocio. Mi papá pintaba carros, ¿verdad? Creo que pintaba carros. Sí. Ajá. Y, y, y, ya, y tenían llantera y no sé qué, ahí con su hermano. Algo de las llantas. Yo por eso quería traer a Pablo, pero no se levantó. Ah, ok. Para que viera pa Sí. Te lo vieras traído. Sí. sí. Es que se quedó viendo bien rápido. Pues o sea, el ratillo del siguiente día. no se te pasa por no hablar tanto ¿sí sabes que la, la EB de espíritu? Ay, ah, sí. sí. A ver, a ver. Eso, sí. eso va para el video. Platícame. <risa> el otro día que estamos ahí en la cocina vio a mi abuelo. A Lucre. Sí, ya lo he visto, muchas veces. Pero nada más lo veo, ellos me platican. No, ella, ella todavía no, todavía no está, está en el proceso de, de hacer conversación. Nomás le da miedo y empieza a llorar. Ajá. Porque no sabe cómo, cómo asimilarlo. Pero ya van varias veces que lo. ¿Y aquí no más ha visto? Ah, veo un niño ahí en la casa ahí con usted. Un niño. Ahí en la cocina la corretí una vez también. Ay, qué miedo yo me Por eso a veces se Sí, se pone a llorar así porque no, no, no sabe cómo asimilar. A tampoco me Sí, yo me cago. ¿Tú crees en las marineros o cosas? Sí, porque me ha tocado ver, pero nadie me creyó. Entonces que yo tomé una foto ahí en la ventana de mi casa, porque la cookie estaba asomándose, haz de cuenta como de aquí abajo, Ajá. Y, y ya se, la, la tomé y Sama me mandó un mensaje, ¿ya viste lo que se ve? Pero yo después como de cuatro horas miré el, el mensaje de que me puso que si había visto lo que se veía sí. junto a la foto, y se veía una cara así de, de un... No sé. sí ah. Y no te explicas cómo, por qué, porque no hay hay un árbol pero no hay reflejo, no no... Y en esos días como me agarraban así como los ojos, así. Me querían inducir... ¡Ah! No, de verdad me hacían así como que me agarraban. ¿Te lo pasaron de Sí, así como si alguien me agarrara, pues yo decía quién y me despertaba. Y sentía como estaba acostada y sentía como que me miraban, pero dije, no, no, no pudieron conmigo. Dije, no, esta no me sirve. No tiene mucho cerebro. ¿Y eso lo tiene Yo se la pasé a Sama y en mi teléfono se descompuso y se borró, pero se ve que Sama sí si la tiene. A ver si estaba aquí la Sí, no, pero sí. Ana cree mucho también en eso. Ella ha ido a la... ¿Cómo se llama? A la las... No, no. Ha ido a, a un lugar donde... En, ahí Para, yendo para Las Vegas. Ajá. Que hay como... Creo que la carretera... 69. 69, creo ah, que se llama. No sé cómo se llama. Y ahí tienen como un museo. Pero de ajá, trabajar. de, ajá, de, de ovni. Sí, y ajá. le dijo al señor que ya, ya vete porque como que tú tienes algo. Acá. Ajá, le va a decir que te platique. Ay. Pero sí, Aglaé ya va muchas veces que ve a mi abuelo. Y también como que tiene premoniciones. Sí, ajá. No, va algo, a, o... se para así se levanta llorando y diciendo como, como, como nombra cosas así, dice tú. Pues. Eh. Muy sí. bien amigos, hemos terminado con el tatuaje, lo vamos a revelar y les voy a dejar una imagen comparativa para que ustedes vean qué tan idéntico a la foto quedó va. Y nuestro tatuador fue Nan. Ustedes juzguen su trabajo: es higiene, es calidad, es dedicación. Le tuvo mucha paciencia y los precios son bastante accesibles. Eh, cualquier duda o, o comentario, déjenlo en la cajita y las redes sociales de el, nuestro tatuador. También los voy a dejar en el video. Espero les haya gustado y gracias por acompañarme. Nan, ¿algo que quiera agregar? No, ahí está todo bien. No más Muy valiente, muchachos. Nomás esperamos el siguiente año. Nos esperamos el siguiente <risa> año. <risa> Muchísimas gracias. La c'è <laughs>